Pero comunicación seguro, los de comunicación que nos digan, oye. Es que hemos hablado con ellos y nos lo.? primero es el rojo, Bueno, vamos a poner a mano a la obra. Mira, <risa> las performances. El desayuno ahí, la fruta en la caja del fondo, el pan, el fiambre y no Botiquín sé. sí, y las la, la latas sí. y eso también, todo el agua ahí para, para la gente. Es aquí. Ah, vale, envases, estoy leyendo plásticos. Ah, sí. Venga, venga, venga, otra y otra y otra. Es igual. Que os y se me después de una sección y que mañana se ponga trabajo. Eh, un dueño de este país. Pagues a la mar, a la que la tierra es nuestra, suya y la que De Pedro y María, de Juan y José. Tengo micro de estos nombre jaime te quedas a dormir estás por la mañana mediodía de la tarde o vienes ya a las 8 qué proyecto y como de aquí en el tiempo pelean de este tipo y no si tenemos no a la fuerza donde no ganamos, nos ganan ellos. Tenemos que ganarles con la razón y con otras cosas más adelante. <risa> <risa> Nos vamos a organizar por subgrupos, ¿vale? Para la gente que mañana quiere ir a INEM, la gente que quiere ir a las universidades. Vale, luego, a las 12, cacerolada. Italia, en Lisboa, España está plagada, o sea que esto es imparable. Vamos.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 Es que sigo diciendo que hay que cambiar. Vale, vamos. Joderos. Es la pura no. del Mañana. Yo mañana tengo a dibujar el saco. Mañana. que